Bienvenidos a mi canal. Les traigo lo que es. Que traerán de nuevo los SSD PCR 5.0. Vamos con el intro, comenzamos. ¿Qué aporta PCR 5.0 a los SSD NBM? la conexión pisa express de quinta generación puede transmitir hasta 4 gb por segundo de datos en paralelos por pin de datos esto significa que las unidades de estado sólido de tipo m.2 que utiliza una variante del estándar con 4 líneas podrán transmitir hasta 16 GB por segundo de datos sin embargo esto sea de de matizar y dejar claro de entrada de que las unidades pensadas para PCGP 4.0 inferior no conseguirán un aumento automático de ancho de banda. Esto es debido a que los accesos a los datos son gestionados por el controlador Flash, el cual realiza las peticiones que se hacen en el procesador a la unidad SSD a una velocidad concreta tampoco podemos olvidar que afectos reales tampoco se consigue usar el 100% de la variedad esto se debe a que hay ciertas peticiones que tardan más que el resto y por tanto acaban añadiendo tiempo de acceso en total por lo que si por lógica añadimos tiempo a la hora de hacer una transferencia de datos entonces el ancho de banda se reduce, es por ello que los primeros SSD en mi PCIe pregeneración 5 prometen velocidades de transferencia de 12 a 13 GB por segundo pese a los 16 GB por segundo. Por otro lado, todavía no hemos visto ninguna unidad de RAM las cuales no tienen memoria RAM para el controlador Flash. Lo que acaba afectando el ancho de manda total. Unidades compatibles con Compu Express Link. Cuando tenemos dos pozos de memoria distintos, por ejemplo, la memoria RAM y el SSD, tienen que existir un mecanismo de transferencia de los datos. Esto se hace a través de unidad de acceso directo a la memoria o DMA. Su funcionamiento es el siguiente: leen los datos en la memoria de origen desde la primera unidad DMA. Transmiten por un canal secundario independiente a la memoria los datos a una segunda unidad DMA. Los datos se transmiten desde la segunda unidad DMA a la memoria de estilo. Los SSD-MBM en, en PCI utilizan el camino de datos del PCI Express para copiar los datos desde la RAM a la unidad de estado sólido y viceversa. Esto abre nuevas posibilidades como en el hecho que las tarjetas gráficas tengan acceso a la información de manera directa. Aunque eso ya es algo que se puede hacer con las unidades bajo PCI Express 3.0 y 4.0. Cambios en el diseño de las unidades de los SSD PCI 5.0. Pues sí, y es que hasta ahora teníamos diferentes tamaños de unidades SSD, pero con la misma anchura de 22 milímetros. Así pues, teníamos unidades que iban desde los 22 x 110 milímetros hasta los 22 por 30 milímetros. En cambio, parece ser que las unidades de tercera generación aumentarían su ancho de banda a 25 milímetros. Esto es un problema en caso de los diseños que tienen espacio justo para una unidad de este tipo. Sin embargo, si tu PC únicamente soporta M.2 bajo PCI Express 4.0 o inferior, ¿qué ventaja supone tener un SC de PCI Express? Si no puedes usar un ancho de banda, en realidad... Los 3 milímetros de ancho adicionales servirían para colocar un disipador de calor mayor tamaño. No olvidemos que la transferencia de datos cuenta con mayor, es más temperatura genera y que esta unidad suelen estar en un espacio cerrado. No se podrían utilizar en PlayStation 5. El cambio en el ancho supone que no se podrán utilizar en las consolas de Playstation 5 o cualquier otro tipo de unidad que utilice SSD NVMe del tipo M.2 con 22 milímetros de ancho, en todo caso no es una pérdida desde el momento en que no tienen capacidad para aprovechar el alto. cambios en cuenta o procesadores de tarjeta gráfica y memoria gráfica, una de las cosas que vamos a ver en el futuro serán las unidades con la capacidad de comprimir y descomprimir datos a gran velocidad, lo cual será clave para liberar el procesador de dicha tarea y permitir aumentar el almacenamiento. Por el momento en PC se hace empleo de tecnologías de hardware como RTX 10 de NVIDIA y AMD Smart Access Storage a través de API Direct Storage de Microsoft. Sin embargo, no todo el mundo va a tener una tarjeta gráfica de alto calibre en su ordenador o no tendremos en ver unidades virtualmente de grandes cenas e incluso cientos de gigabytes adicionales de almacenamiento. Estas las veremos dentro del futuro procesador Intel Core y AMD Ryzen. Debido a que store también permite en su directo a las unidades de estado de la tarjeta gráfica, pues también incluirán este tipo de unidades de apoyo en su interior. Bueno, esto fue todo, espero que te haya gustado, suscríbete, al like, para seguir en mi canal y nos vemos en el próximo video.